¿Te has parado a pensar alguna vez que no pagas nada cuando vas por una calle de noche y disfrutas del alumbrado público? ¿Has pensado que tampoco pagas cuando te detienes en un semáforo en rojo o cuando pasas ante un semáforo en verde? Diariamente disfrutamos de bienes o servicios por los cuales no estamos pagando. Ojo, no estoy negando que de forma indirecta, a través de los impuestos por ejemplo, los estaremos pagando, pero lo cierto es que no pagamos por ellos cuando los utilizamos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esta manzana que he comprado en la frutería y he pagado por ella y la farola que me alumbra por la noche? La diferencia es que la manzana es un bien privado y la farola es un bien público. Ojo, el que sea un bien público no se identifica directamente con el hecho de que lo suministre el sector público, el Estado, aunque en ocasiones pueda estar relacionado. Un bien público es aquel en el que se cumplen dos características. La ausencia de rivalidad en el consumo y que no se puede excluir de su uso a quien no lo pague. Volviendo al ejemplo de la farola y la manzana. El hecho de que tú vayas por la calle de noche y no te tropieces gracias a que está encendida la farola no impide que yo disfrute de exactamente ese mismo bien o servicio. Sin embargo, esta manzana o te la comes tú o me la como yo. Te podrás comprar otra, por supuesto, pero esa no es la cuestión. Esta misma manzana o te la comes tú o me la como yo. Hay rivalidad en el consumo. Por otro lado, para poder sacar la manzana de la frutería, he tenido que pagar por ella. Quien no paga no puede, se puede llevar el producto. Sin embargo, no se puede excluir de su uso a quien no pague por la farola. Incluso en el hipotético y descabellado supuesto de que tuviésemos que ir echando una moneda en cada farola, para que se encendiese cuando vamos andando por la calle de noche, en el momento en el que yo pagase, otros se podrían aprovechar de la luz y la utilizarían para avanzar hasta la siguiente farola. No se puede, por tanto, excluir de su uso a quien no paga. En los bienes públicos, como la farola, por tanto, no hay rivalidad en el consumo y una vez suministrados para uno, los demás los pueden disfrutar a coste cero. ¿Te imaginas que los bomberos fueran a un bloque de edificios y apagaran el fuego que se ha desatado únicamente a las viviendas que han pagado por su servicio? Sería totalmente inviable e impensable. Y las empresas no están dispuestas a producir bien esos servicios cuando no se puede excluir de su disfrute a quienes no paguen por ello. Los bienes públicos son un fallo del mercado, del mismo modo que lo son las externalidades. El principal problema lo generan los freeriders, que son quienes no están dispuestos a pagar por ese tipo de bienes, esperando que sean otros quienes lo hagan y poder aprovecharse de las aportaciones de los demás. Si los gorrones o freeriders son muchos, el bien público no se suministrará por ninguna empresa privada y careceremos de servicios básicos como la luz, los semáforos o los bomberos, por mencionar los ejemplos que he puesto anteriormente. Y es por eso que en muchas ocasiones sea el sector público quien lo haga, aunque no necesariamente se puede identificar ambas cosas, como dije anteriormente, dado que el sector público también suministra bienes privados y hay empresas pri privadas que pueden suministrar bienes públicos, generalmente con financiación pública. Existen bienes en los que no hay exclusión, pero puede existir rivalidad en el consumo a partir de un determinado uso, puesto que son congestionables. Imagina las carreteras que tienen cientos de entradas y salidas y no se pueden poner tantos peajes para cobrar a los usuarios porque sería inviable. Ojo, no hablo de las autopistas que tienen pocas entradas y salidas y se pueden poner peajes y cobrar en función del uso, sino de las carreteras convencionales. En las carreteras no habría exclusión para quienes no paguen y por otro lado tampoco hay rivalidad en el uso, dado que tanto tú como yo podemos ir conduciendo por la misma carretera. Sin embargo, si no solo somos tú y yo, sino que somos miles de conductores los que transitamos a la misma hora, sí que hay rivalidad en el uso de ese bien. Ese tipo de bienes en los que no hay exclusión, pero sí existe rivalidad cuando se congestionan, son los bienes públicos impuros. ¿Se te ocurren otros ejemplos de bienes públicos ya sean suministrados por el sector público o por el sector privado? Cuéntamelos en los comentarios, por favor. Hasta luego.